cambian las estaciones y ya mismo viene el verano con lo cual hay que cambiar también muchas cositas y la carta es una de la prioridad también del gaucho estamos aquí en puerto banús y vamos a hablar de esos cambios para esta temporada 2019 qué bueno que pinta genial bueno yo sabía que no podía quitarle la vista de encima a esos platos que incorpora también pues los platos del mediterráneo aunque sus carnes siempre tenían ese nombre ese renombre que siguen estando por supuesto para eso es argentina no el, ...el fundamento del restaurante... ...bueno, muy buenos días Humberto... Hola, ...es un bien, placer bien, estar amor, siempre aquí estás? con vosotros... ...muy bien, ¿y tú?... ¿Cómo estás? He notado, he notado que, te, te, que te, te iban los ojos con los platos, pues Uy, sí. Yo no podía también. despegarme de ahí, decía Pepe, vamos a hacer la entrevista, digo, espérate, espérate, que no lo no podía quitarle. Ojo". Pero sabes que eh, ten, tenemos en general una, una aceptación tremenda con los nuevos platos que hemos introducido en la carta, más que nada la introducción de esos platos es porque a pesar de, que, de ser nosotros eh, principalmente proveedores de platos carnívoros y, y este año hemos incorporado muchísimas nuevas muchísimas nuevos cortes y muchísimas nuevas denominaciones de orígenes tal de así como la finlandesa que la Ercia, que tiene premio a la mejor carne del mundo pues la tenemos nosotros, carne guayún la tenemos nosotros, rubia gallega también, y tú vienes a una vitrina y eliges la carne y yo te la corto y te vas con tu chuletón para que te lo cocinen. Es una. Este año ha sido una, un cambio de 360 grados en el gaucho y ha sido bien recibido por la mayoría de la gente. Eh, sí, la verdad, y hoy otra cosa, que la gente se está volviendo muy carnívora y vienen al gaucho justamente para eso. Pero... Hay una hay un grupo de personas que también le gusta la comida mediterránea y al estar nosotros en un puerto también debemos presentar platos mediterráneos y de mar, ¿no? Eh, sería como ilógico cerrarnos en lo que es solamente la entrega de platos, de platos carnívoros a la gente, ¿no? En donde solamente se ofrezca carne o solo carne argentina. Yo creo que tenemos también que, que abrirnos un poco más el abanico. Y la carta está nueva. Tiene plato mediterráneo, tiene otras cosas como calamares a la plancha, eh, eh, calamares selectos a la plancha, como salmón marinado al eneldo, como hasta una friturita de calamares. También hemos pre, presentamos en el, en, entre los entrantes. Así que yo creo que va a ir muy bien. Una gran variedad de platos nuevos que se incorporan ya, están ya puestos en la carta y ya se parte, puede disfrutar sí, de sí. ello. Tenemos un ocio. Además, hoy tenemos experto también en esos caldos que pueden maridar muy bien con cada uno de estos platos, ¿no, Humberto? ¿Por qué no nos lo presenta y que ellos nos digan por qué han elegido eh, pues ese caldo para esos platos también? Bueno, eh, por ejemplo, yo acá lo tengo un gran amigo de la casa, muy, muy amigo, ya casi de la familia, lamentablemente. Eh, no, querido como de la familia, con el aspecto de Richard Guier, eh, vamos a presentar, a hacer el maridaje, eh, el señor Andrés de Exclusivas Cavas, un gusto en conocerlos, Igualmente. y el señor Enrique de Bodega Escudero, que traen hacia nosotros la mejor selección de vinos de, de, de, de autor, inclusive tenemos un vino de autor para maridar con los platos nuevos, así la gente, Prueba, ahora ya le doy paso a él, prueba los platos y prueba con qué vino eh, está recomendado ser maridado cada uno. ¿no?... Sí, es pues es esa una, primera pregunta un evento, de Humberto. ¿eh? Bueno, pues eh, igualmente te digo, mi nombre es Andrés, bueno, ya lo ha dicho Humberto. Eh, ...pues los vinos que vamos a presentar hoy... ...yo creo que van a maritar perfectamente... ...con la selección de platos... ...que Humberto ha elegido para el acontecimiento... Eh, ...estoy seguro de que van a ir directamente vinculados... Eh, ...y trataremos de explicar la benevolencia de esos productos... ...y el porqué del acercamiento a ese tipo de platos... ...a lo largo de la comida... ...tendrán oportunidad de, de verlo, de comprobarlo in situ... ...no sé si quieres saber alguna cosa más... ¿algo que quieras preguntarme... ...sabré muchas cosas... ...queremos saber por ejemplo las variedades que tenéis... y y bueno, que nos lo definas un poco. Pues mira, yo te voy a hablar ahora de Bodegas Valduero. Tengo a mi compañero Enrique que va a hablar de Bodegas Escudero. Bodegas Balduero es un vino de la Rioja, eh, perdón, de, de la Ribera del Duero. Eh. Está enclavado en Gumiel de Mercado, a noroeste de, eh, de Aranda de Duero, a 16 kilómetros aproximadamente, en el centro de la Ribera del Duero. Esto empezó en 1984, cuando don Gregorio García Álvarez eh, pues compró una bodega pequeñita en este pueblecito, y bueno, pues... Eh... Su hija Yolanda en el tiempo, pues eh, sabiendo de la benevolencia, de la calidad de la uva que ahí se cultivaba, en aquel entonces habían seis bodegas. Hoy día hay 317 bodegas wow. en la Ribera del Duero. Entonces los vinos de la Ribera del Duero pues serán unos perfectos desconocidos para el gran público hoy no, afortunadamente eso se ha superado, se ha superado con creces, de hecho, pues ya te acabo de decir el número de bodegas que existen, y eh, ahí empezó un poco todo, Yolanda descubrió la calidad que ofrecía eh, ese tipo de uvas y decidió hacer vinos de alto nivel, vinos de crianza, de reserva y grandes Hay uno que me gusta en lo particular que el de una cepa, el balduero, Sí, ...tienes mucha razón... ...hoy precisamente vamos a hablar... ...de una cepa... Es, eh? es, un, ...es increíble porque de cada planta... ...sacan una, una botella de vino... ...así es... ...es increíble... ...existen 2600 eh, plantas cepas ...y por lo tanto tenemos 2.600 botellas... ...de cada cepa, una sola botella... ...el rendimiento es muy pequeño, tres veces menor... Eh, ...bueno, esto se, eh, el conducto es en vaso... ¿m? ...y si fuese en espaldera, quiero decir la planta... ...está en el suelo... ...si fuese en espaldera habría un rendimiento bastante mayor... ...en este caso es menor, pero también se va buscando eso... ...es un vino, eh, pues... Que la uva es el tinto fino del país, que es la uva autóctona de la Ribera del Duero, tiene 18 meses de barrica de roble de dos tipos de orígenes ¿eh? y tiene un afinamiento en botella de 12 meses. Increíble, ¿no? Pues sí. Las cosas que uno se va enterando vamos, acá. Muy muy exclusivo. Muy, exclusivo. muy exclusivo. Hay sí. muchos restaurantes que lo tengan a ese, a ese. Bueno, no existe la posibilidad de que tantos restaurantes lo tengan, pero sí restaurantes muy distinguidos. Entre ellos el gaucho, por supuesto. Muchísimas gracias, muy amable. No nos Para nosotros es poder. un honor también estar aquí, ojo. ¿eh? O sea que, el honor es nuestro. Yo bien. creo que es compartido, pero bueno, <risa> con independencia de eso, porque tanto monta, monta tanto, y saber como Fernando. Bueno, Ahora que esta se incorpora la cocina mediterránea, eh, estos pescados, calamares a la plancha, como ha mencionado Humberto, eh, hay muchas personas que ya toman con el pescado vino tinto, no todo el mundo era, que parece que no, que el blanco era para acompañar el pescado, pero no, no es así. Yo creo que hay que dimitificar eso porque verdaderamente no es cierto, o sea, la gente, no es cierto que se deba de tomar vino blanco con pescado y tinto con carne única y exclusivamente. Si a ti te gusta un vino tinto para maridar, un buen vino tinto para maridar, con un buen pescado, por supuesto tienes la posibilidad de hacerlo. Igual todos no, pero sí una importante cantidad de vinos, ¿eh? entre ellas Valduero. Desde luego Valduero en su gama más extensa... el vino mejor? Claro, ¿eh? y eh, lo que es el una cepa, señalándolo con perdón, pues le eh, digo que le puede madurar con muchos tipos de pescado, con pastas, es muy polivalente, ¿eh? ¿de acuerdo? También es cierto que a la inversa ocurriría igual. Eh, yo tengo a mi compañero Enrique aquí, que obviamente podrá hablar un poco de Bodegas Escudero, del Becker de eh, autor vino blanco, tam y también en Tinto que lo tenemos aquí, y que obviamente eh, bueno, el blanco puede maridar perfectamente con una buena carne. Un, banco, un blanco que, que contenga meses de barrica, que tenga esa sensación de, de la madera en boca, ¿me entiende? Yo creo que es importantísimo a la hora de poder degustar cualquier plato, cualquier tipo de pescado. Sí, gracias. hablamos con Enrique también, que nos hable de... Sí, por favor, contanos, Enrique, de la bodega de escudero. Bueno, ¿tiene alguna pregunta para él en primer lugar? Eh... Sí, me gustaría que, que comentes de qué vino va a traer. Bueno, traigo unos vinos eh, que previamente él ha escogido para que mariden perfectamente con sus platos. Son vinos muy exclusivos que de nuestra bodega, una bodega que, que parte de 1850 y en la que él ha visitado y ha escogido. ...para que mariden perfectamente con sus platos... ...o sea, es totalmente escogido por él... ...una selección de vinos de autor, vino diferente, ¿no? vinos diferentes... ...los vinos que se salen de, de, de, de las normas que rige Deo Rioja... ...perfectamente que para que mariden con sus platos... ...o sea, eh, ha sido muy estudiado y muy, y muy mirado... ...antes de, de elegir estos vinos, ¿vale?... Decídeme un poco hemos el vino, cómo es... nos ha gustado y hemos decidido... Claro. ...que son los que más pegan con nuestros platos el también, ¿eh, ¿verdad?... O sea, es muy importante que, que, que, que vea la bodega, su elaboración, y fue los vinos que él escogió para sus restaurantes y para sus clientes, por supuesto. Me ha costado volver, claro. <risa> ir de fácil, volver Yo es lo fui, difícil. Fui testigo, fui testigo de aquello, ¿eh? y tuve que traérmelo a la fuerza, ¿eh? tuve, que, tuve que atarlo. Poca gente, Poca gente hace lo que él hace para sus comensales, o sea, ir a bodega y elegir unos vinos para que disfruten como él disfrutó allí. En la un profesional, Ríos. un buen profesional hace esas cosas no lo dice, es muy humilde muy modesto sé que no lo dice pero ha sido así y creo que ha elegido y ha acertado plenamente muchísimas gracias enhorabuena por ese muchísimas carta vos, y este valida que va a tener lugar en breve no en breve en breve en, en muy poquito ya está llegando la gente y todo y muchísimas gracias y enhorabuena gracias, abuelita, gracias, gracias Pepe gracias, gracias. Marbella poquito después de esta presentación con estos platos del mediterráneo tan fabuloso y las carnes eh, tan bueno de premium carnes buenísimas, buenísima eh, también hay que poner un poquito además de estos cardos con lo que hemos acompañado estos platos el roche de oro con alguna cosita no con un toquecito diferente sí, no con lo, qué lo vamos dicho. a dicho mira te voy a decir la verdad nosotros este año también hemos desarrollado en la carta de postres una carta de cócteles y la presentación de una marca que va a estar con nosotros todo el verano y que es una marca reconocida a nivel eh, europeo y se está haciendo mundial, ¿no, Cristóbal? Bueno, aquí, aquí en España ahora mismo. Bueno, ahora mismo en España, pero es, una, es la marca preferida de los ingleses, irlandeses y, y según me dijiste holandeses. También, sí, sí ¿no? holandeses, alemanes, tenemos unos uh, sabores que están muy hechos para el tema del extranjero. Es... Perdón, te presento Cristóbal de la Ginebra. Hola, hola, hola. Es... Es? Como él dice, Cristóbal se <laughs> ...unos aromas... ...y sí, qué lástima que la cámara no puede captar sí, no los aromas puede ¿no? ...pueden venir aquí a probar un cóctel... ...este en particular tiene un aroma fresa ¿verdad? ...este es fresa y fambuesa... ...nosotros hacemos unas ginebras de muy muy alta calidad... ...pero todo es de sabores... ...nuestro ginebra seca es de Mediterráneo... ...es súper suave... La, ...tenemos una de Ruybarbo ...que está hecho para el mercado extranjero... ...después tenemos fresa y fambuesa y naranja también, todos son ginebras de muy alta edad y de mucho carácter y mucho sabor. ¿Qué combinaría? ¿Puede hacer algunas recomendaciones? ¿Por qué se puede combinar? Sí, mira, nuestros um, Ginebros van muy bien en el tema de la coctelería porque tienen mucho carácter y mucho sabor. Pero tienen unos, unos tragos ustedes también y vienen con una carta sí, sí, al saco carta, con eso. Pero siempre tónica. La gin tónica es el famoso. Los, um, ¿Y el gin tónico con, con la ginebra esta de fresas también va? Oh, fantástico. Nunca he probado, fantástico. por eso te digo, eso. saborizada. Lo tomamos uno después. ¿Me vas a dar uno porque sí, te porque después de la comida siempre cae bien un gin, tonic, el, gin tonic, el gin tonic, entra muy suave, todos muy suaves, están hechos en Madrid en un embique de cobre eh, alemán. Que, o sea, que son producción española. Producción muy española muy en Madrid, somos una empresa aquí del Costa del Sol y <risa> la producción no la hacemos en Madrid. Bueno, pues es muy importante también que destaquemos la, eh, la mujer en el sector de gastronómico... ...y sobre todo también vinícola, porque cada vez son más las mujeres que conozco... ...que son también enólogas, entienden de vinos, casi algunas más que los hombres... ...e incluso pues, cuando se visita una bodega y este turismo que ahora también de enología... ...que está tan de moda, pues las estadísticas son que cada vez van más mujeres... ...y bueno, si hablamos de gastronomía, pues siempre hay hay que regarla... ...con algunos caldos, como hemos estado hablando anteriormente y yo quiero también esta opinión de mujeres como es eh, rosana que es la metre y la propietaria que es nuestra querida diseñadora además por excelencia que es noelia y que bueno pues me gustaría también pues quisiera en mención a cómo se ha valorado no lo que es la gastronomía con estos caldos que se han presentado también hoy y que están de referencia aquí en vuestra casa en el gaucho Muy claro tarde. que sí buenas tardes eh, bueno yo creo que humberto ha querido aportar un poco de platos más internacionales a pesar de ...que la carta es nuestro broche de oro... ...lo que mejor vendemos, lo que eh, estamos más especializados... ...pero también queremos estar un poquito para todo tipo de público... ...hay mucha gente que en grandes mesas especialmente piden pescado... ...es como estar al lado del mar y no tener nada del mar... es ...la gente no lo entiende... ...entonces hemos internacionalizado... ...y hemos hecho un poquito más de plato de Andalucía. ¿Y cómo has visto el maridaje con estos platos... ...tanto con las carnes como con el pescado? Que ya me decía que es lo mismo un tinto acompañarlo con un pescado que con una carne o un blanco. Correcto. Yo creo que eso de tinto, carne y blanco, pescado, eh, está muy encasillado, pero ya la gente se está más abierta. no Mucha gente se toma una carne fuerte con un vino blanco, con un vino espumoso. Eh, no no no van tan como la idea antigua de tinto carne la gente está más no expuesta bueno sugiérenme, a ver si le sugerimos un vino y si les gusta se lo proponemos y le dice ah pues mira no queda mal no está bien sí sí Voy a preguntarle a Rosara que como me trae, es también su labor de recomendar es una labor muy difícil porque si te equivoca sí. van van a por ti no la verdad que sí, <risa> pero bueno tenemos el respaldo tenemos muy buenos vinos así que nunca quedamos mal en España, ...en España hay muy buenos vinos... ...y los que tenemos de Argentina son maravillosos... ...o sea que es imposible equivocarse... ...con la calidad de vinos que tenemos... ...lo que tengo entendido y además cuando vengo aquí... ...que veo pues la gente que... ...y bueno antes se veía por ejemplo... ...los expositores a lo mejor con las langostas... ...que iban el cliente elegía la que quería... ...pero aquí se ha puesto de moda con las carnes... ...que viene el cliente, elige la que quiere... ...y tal cual se la lleváis ya hechecita a la mesa... ¿no? ...¿cómo está funcionando este sistema? ...pues estupendo porque cada persona elige cómo le gusta la carne y según el gusto de la persona, pues le, le ofrecemos. Tenemos una variedad de carnes maravillosas también, entonces... Hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todos los paladares. Es una satisfacción, ¿verdad? Sentarse, tomarse esta carne. Aparte son carnes de calidad, son carnes premium. Sí, ¿no? yo creo que la parte más importante es saber recomendar. Siempre le decimos a nuestros camareros, no importa si comen el chuletón más caro o solamente la empanada, es importante que el cliente cuando llega se vaya contento, que coma lo que realmente viene a comer, ¿no? Y entonces, el tener las carnes expuestas le da mucho juego a la gente. No se equivoca, porque es que yo estoy deseando este, que tiene mucha grasa. O, no, yo lo quiero magro, porque cuando lo tienes en carta, por ahí la gente pide una rubia gallega y tiene una infiltración, o tiene una que no quiere. Que llega y dice, no, yo quería, pero era tenía mucha grasa. O hay gente que dice, no, yo quería más grasa. Y entonces... Ya tenerla así a la vista te evita ¿no? que te cae claro, el error y la satisfacción total del cliente que se va encantado. Esto es nuestra Marbella, esto es nuestro puerto Banú. Y ahora, bueno, yo ya voy a aprovechar, porque estamos en feria, que está por toda la parte antigua de Marbella. Eh, bueno, ya llevas una pulsera, diseño tuyo preciosa, y que, bueno, pues te veremos en la ladería que está ahí cerquita también, ¿no? Y con la calor que hace, apetece mucho retirarse un poquito de la feria, irse ahí al lado, por su heladito, ¿no? Correcto, sí, sí, aparte que vamos a estar muy flamencos ahí. Estamos súper flamencos, sí, sí. Vamos claro, a claro, todo trabajo, hay que disfrutar un poquito. Muchas gracias por atendernos. Gracias. y enhorabuena por esta eh, puesta en escena, como estamos viendo gracias. hoy, gracias. Este es eh, capitán del equipo de rugby de la, FED, la Club, en donde casualmente, por eso está acá juega mi hijo, ¿sí? eh, no está acá por la excelencia de su producto, gracias a Jero de Aipime, que en este momento, Aipime es una, es una empresa que se dedica a, a la enseñanza y al mejoramiento de, de lo que son las capacidades de las empresas, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahora estoy haciendo yo un curso de marketing online y me va de puta madre. Tengo que decirlo aquí, perdón la expresión, pero estoy encantado porque te enseñan trucos, te enseñan cómo dirigirte, te enseñan... Pero no solo hacen ese tipo de eventos, eh, sino también hacen eh, capacitaciones de, otra, de otras índoles como, como liderazgo, como muchísimas cosas. Pues el PYME, yo creo que para mí es una, colabora muchísimo con el ayuntamiento y es una de las empresas que más le da fuerza al, al tema de, de la enseñanza a empresas, capacitaciones de empresas. Y I'm gonna